Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz lunes para todos. Qué alegría que podamos encontrarnos en este espacio de oración, de meditación, este espacio con el cual ponemos en la presencia de Dios nuestra jornada, este nuevo día que el Señor nos regala. Tal vez muchos vamos a tener un espacio de silencio, de descanso, de compartir en familia, otros también tendremos responsabilidades, servicios. Así que con todo el cariño, la buena voluntad, nos disponemos para iniciar nuestra jornada. Un grito para que con mucha fe. Le dé gracias a Dios y también confíe en las manos del Señor su intención, su inquietud. Un momento para dar gracias, para encomendar. Digamos todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el calendario litúrgico nos presenta la memoria de San José. Era ayer domingo, pero con el tema del, domini, del cuarto domingo de cuaresma se ha trasladado para el día de hoy. Así que vamos a meditar el texto de la solemnidad de San José. Mateo capítulo 1 versículos 16, luego versículos 18 al 21 y por último el versículo 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba esposada con José.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 Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues, este pasaje de la palabra de Dios de San Mateo nos pone en ese momento tan especial el papel de San José en la historia de la salvación, en ese sí también. Eh, San José eh, se convierte en ese padre adoptivo de Jesús del linaje de David pero que con su sí con la fuerza de, de su respuesta a Dios también hace posible la acción de Dios en la historia nuestro sí no condiciona la acción de Dios porque Dios es libre eternamente libre mis queridos hermanos nuestro sí hace que su obra se pueda realizar en nosotros y San José con su sí apoyó, acompañó el proceso de crecimiento de Jesús fue el hombre del silencio lo vemos ahí, no pronuncia palabra alguna, pero su presencia es fundamental, claro Es el hombre del trabajo, mis queridos hermanos, porque con su trabajo, el alimento, lo necesario, llega a la casa, al hogar de Nazaret Es el hombre que supo estar ahí en segundo lugar, en segundo plano. Y qué enseñanza para nuestros tiempos. En una época en que queremos sobresalir, en que queremos tener suscriptores al canal, más likes en que queremos llamar la atención, en que muchos sueñan con ser famosos sin hacer gran cosa, San José nos enseña a hacer muchas cosas ocupando el segundo lugar. El hombre del silencio, el trabajo, el hombre del segundo lugar. Padre Celestial, en tus manos ponemos este día que ahora iniciamos. Que a ejemplo de San José también te sigamos con decisión. Que a ejemplo de San José cada día nos esforcemos en cumplir nuestra tarea. Amén. Un feliz día para todos, queridos hermanos.